Bien, traders, envié una proyección a Trading Institucional Oficial. Recuerden que estas proyecciones son totalmente gratuitas. Y dije que si retesteaba, es decir, que venía a eliminar esta zona de aquí, retesteaba, subía, eliminaba, retesteaba, nos iríamos en compra. Es algo básico del trading, básico en análisis técnico tradicional, básico en todo. Entonces es básico. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que yo me adapto al precio. La idea aquí es adaptarme. Si yo no me adapto al precio, no voy a tener resultados exponenciales. Es importante que usted entienda esto. Ahora, como podemos ver aquí, acá tomo la acción de venta entre un poco tarde, la verdad, entre un poco tarde... Pero igual entro a la acción de venta, me encuentro en H1, el stop loss actualmente es un stop loss un poquito muy ancho, bueno no tan ancho, 32 pips. Ese es el stop loss actual. Estoy esperando a que esta vela de H1 decida ir a la baja. Aquí en esta zona de aquí, entonces que decida ir a la baja, por lo menos hasta esta zona de acá, hasta este precio, completando un movimiento más o menos de 80 pips. 80 pips, ¿por qué? porque por lo que ganamos es, ganamos es por los pips, siempre voy a decir lo mismo, es un gatillo Muchos traders no pueden gatillar así porque no tienen el gatillo bien definido es, de fi, es decir, les falta afinar en el trading, por eso es que yo creo que no utilizan stop loss Porque no están tan afinados, ellos no tienen la metodología, Ellos normalmente de pronto tienen una metodología más de largo plazo pero esto de cierta manera les impone exponerse más al mercado porque ponen una cantidad de operaciones abismal, que yo no entiendo. Si yo pongo operaciones abismales con mucho apalancamiento, estoy poniendo muchos huevitos de oro en un, en un solo negocio. Cuando yo lo podría diversificar o yo lo haría de otra forma. Entonces es importante entender esto porque de acuerdo a sus objetivos va a ser su plan de trabajo. Mi plan de trabajo es lograr rentabilidades sobre el 20% mensuales. Escalando al 30%. Y e ir siempre manteniendo esa media. Ese es mi objetivo. Luego al siguiente mes me apalanco con lo que ya he ganado. Pero esto lo busco ganar en 30 días. Es decir, en 30 días. Es decir, mensualmente. Entonces vemos cómo está generando este rechazo la vela. Vemos el stop loss. Y vemos el Take Profit. Más o menos es un 1 a 2 por lo tarde que entré. Pero igual sigue siendo muy rentable. Porque acá yo me estoy apalancando con las ganancias que ya generé el día de ayer. Escuchen, el día de ayer. Porque como yo tengo también definido mi gatillo. ya Yo me apalancó con lo que gané el día de ayer. Normalmente yo salgo todos los días en beneficio. Es decir, miren, si aquí yo perdiera, perdería 30 pips. Y si mi media es ganar sobre los 80 pips en cada operación que pongo. Entonces si yo he ganado 2 de 80 pips. 8 más 8. 16. 160 pips. Y pierdo 30 pips. Pierdo aquí 30 pips, 30 pips. 160 menos 30. Aún me queda 130 pips. Como yo me apalanco con los pips. Con los porcentajes. Con la diversificación. Hay un plan de trabajo, una lógica atrás. Entonces, claro, esto me permite que si yo he ganado 160 pips y mi stop loss en promedio son 30 pips, digamos, 30 o 40 pips, es decir, que yo ¿cuántas veces tendría que gatillar para perder? 160. Tendría que perder 5 veces seguidas, 5 veces seguidas para haberme gastado sus 160 pips positivos. Claro, yo entiendo que muchos no trabajen con los pips Porque no tienen bien definido el gatillo No, no lo tienen bien afinado Y eso pasa casi en el 95% de los traders No saben definir Por eso es que yo creo que optan por operar sin stop loss Pero el momento de operar en, sin stop loss Para mí, desde mi punto de vista y mi conocimiento propio he visto a muchas personas puedes perder cuentas de 50 mil dólares puedes perder cuentas de 10 mil dólares es decir puedes perder todo lo que has hecho a medida con el tiempo entonces yo no lo veo viable como yo tengo bien definido mi trading mi plan de trabajo y es lo que le enseño a mis estudiantes élite entonces hay una lógica detrás que la lógica va de acuerdo a que yo quiero generar más del 20% mensual. mensual. Ningún negocio te genera el 20%. Sea la cuenta que sea. Como ustedes están acostumbrados a ver números. A ver dólares. Porque es lo que están acostumbrados a ver. Es lo que muestra el 95% de educadores en el trading. Para, para hacerles un hacker a, a su mente. Yo les muestro pips yo les muestro lógica obviamente también voy a mostrar mis beneficios a su debido tiempo porque obviamente yo vivo en colombia y colombia es como vivir en méxico ya pero si yo muestro mis porcentajes mi cuenta auditada es mejor que mostrar eh, dólares ya que es que mostrar mil posiciones puestas aquí en un segundo que, traders, eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay lógica matemática. No hay lógica. Si no hay lógica matemática, no hay lógica de negocio. Los números no mienten. Los números no mienten. La probabilidad, la estadística, el porcentaje, mi data. Por eso yo audito mi cuenta en Darwin. Es, mi data no miente. Recuerden que acá estamos en cuenta real. ¿Ya? Entonces, vean la lógica con la que les estoy hablando. No les estoy diciendo 160 dólares. Les estoy diciendo 160 pips. Yo tengo una regla donde si yo empiezo a llegar sobre los 400 pips que pasa mucho en la semana, sobre la semana, positivos, yo ya empiezo a tratar de dejar de operar porque son muchos pips. Si ya llego a 500 pips, ya me alejo totalmente de la gráfica porque ya me dio suficiente. 500 pips. Y con esos 500 pips me voy apalancando. Con los pips. El apalancamiento solo es una consecuencia de mi cuenta. Si yo tengo una cuenta de 10 mil dólares. ¿sí? Si yo tengo una cuenta de 10 mil dólares. Ya puedo diversificar mucho más mi capital. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar un apalancamiento de 0. 0. Digamos 0.10. ¿Ves? Y ya eso me permite mucho mayor diversificación. Este ya es mi patrimonio. Aquí ya es donde yo enseño a los traders a diversificar su capital. Porque ya tienen mucho dinero y ya pueden diversificarlo en diferentes activos para ir alcanzando la libertad financiera. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Miren que ya generó rechazo que les había dicho desde el principio. Cuenta real. Aquí ya llevamos más o menos unos 30 pips. Voy a dejar que se desarrolle y vamos a ir viendo. ¿Listo? Bueno, aquí ya hemos avanzado. La operación ya se ha avanzado 50 pips. 50 pips. Vamos a ver. Vamos bien. 50, sí, unos 50 pips. Lo que voy a hacer en este momento es que me voy a mover a break even. Porque hay una lógica del drag. Recuerda que todo lo encuentras dentro de... Trading institucional oficial Acá como les dije había proyectado una compra Esperando a que rompiese la zona Mucha gente es inconsciente de eso Y no se espera Sino que ponen compras de una vez Pero bueno Esas personas que no analizan detrás lo que hay Simplemente toman la compra porque sí Y entonces obviamente no lo hizo Rechazó esta zona Rechazó esta zona Y decidió irse en venta Como lo podemos ver aquí Cuando ya empieza a bajar que constantemente estamos ahí entonces fíjense acá como ya empieza a bajar generando rechazo en la zona esto ya hacen H1 genera rechazo en la zona y empieza a caer entonces obviamente al yo ver ese rechazo y no ver que sube a esta zona la eliminó y retestió, si sí, pues obviamente decidió entrar en venta ahí vemos la liquidez del mercado había una noticia que esa también la, envía, la había enviado aquí había una noticia previa del dólar y obviamente la noticia del dólar mueve los mercados del Nasdaq y del SP500 esto es súper importante esto Entonces ya podemos ver acá cómo hemos completado esos profits ya ha cerrado la siguiente vela yo lo que estoy pensando en hacer acá es en dejarla correr otro poquitín unos quiero que a ver si llega hasta aquí aunque no es mucho pero son 20 pips más. Voy a dejarla correr ahí. Ya me encuentro en break even. Recuerda entonces pasar por Telegram. Trading institucional oficial. Ahí estoy envi enviando absolutamente todo. ¿Ya? Las proyecciones y demás. Y obviamente es cuenta real. Cuenta real. ¿Listo? Entonces, traders... Los espero allí dentro en Trading Institucional Oficial para que vean cómo resultó esta operación. No olvides activar la campanita y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao, trader.